Comentario que nos trae hoy Francis Rodríguez. Adelante Francis, buenos días. Gracias, amado Carolina Yaryán y amables televidentes. En esta mañana he recibido con mucha preocupación la información de un proyecto de construcción en el área de Huiza el cual había visto un desmonte de árboles, pero pensé que era un mejoramiento del terreno. Pero los niveles de incomprensión se me invade más, dice un amigo mío, me invade la incomprensión. Es que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís no tenga control de la ciudad. Suponemos que el gobierno municipal tiene el poder del uso de suelo, lo otorga el Consejo de Regidores. Y yo he explicado más de una ocasión cómo es la permisología de construcción y de uso de suelo. Hace unos años nosotros determinamos que de donde estaba hoy la donde estuvo antes el estadio o está el estadio y el matadero hasta ahí era zona urbana, que luego se realizaron obras y demás y llegó la sirena y, y, se de, y se le da entonces una extensión hasta el río Tubagua como zona urbana y del río Tubagua en adelante, zona de desarrollo industrial para poder albergar las industrias que desde ahí existían y para darle calidad a las viviendas y urbanizaciones que de ese punto para acá se construyeron, si no hay comprensión de lo que se tiene entre manos en el ayuntamiento esto va a seguir siendo un desorden y un desarrollo salvaje de la construcción en San Francisco de Macorís no creo que haya uno en el ayuntamiento que me pueda rebatir lo siguiente se cumple la norma municipal, en la supervisión y en el otorgamiento de cambio de uso de suelo? No. ¿Por qué? Porque aquí se dan unos permisos con el proyecto como si fuera completo. Y cuando hablamos de una zona que está regulada, que tiene su espacio y que tiene la condición de urbano, rural o industrial, usted lo primero que tiene que decir, bueno, si tú no te vas a dedicar en este espacio a urbanización o a construir una industria, entonces tú necesitas el uso de suelo, el cambio de uso de suelo. Ahí se evalúa y si, no corre, y si no choca con lo que ahí se desarrolla, el uso de suelo se puede otorgar. Pero después esa misma persona que ha pedido el uso de suelo, ya teniendo el, el uso de suelo confirmado, que ya hizo el cambio, que de... Ganadería lo lleva a urbanización Entonces ahí donde se le abre el espacio a él Para que pueda solicitar el derecho de construcción Si no es así Es una barbaridad lo que se está haciendo en el ayuntamiento ¿Pero quién es que dirige el planeamiento urbano? Bueno, no es cuestión del planeamiento urbano quien lo dirige Es la ley que lo indica Es que cuando tú llegas al planeamiento urbano Tú tienes que sujetarte a la ley Ahora, la comprensión Ajá, pero espérate, y el supervisor Espérate, es que, es que es un asunto de cadena precisamente. Ay. Qué bueno que tú me pongas. El Consejo <risa> es el único que tiene la facultad para otorgar cambios y uso de suelo. Sí. La Constitución lo establece. A él se le somete como órgano legislativo los proyectos de cambio de uso de suelo. Es el caso que yo participé como abogado en contra de un constructor que quiso desarrollar en la Villa de San Diego, una urbanización. Y estaban dándole, y le dieron supuestamente ese permiso. Pero se lo dan directo, sabiendo que ahí lo que hay es sabana, monte, eh, cosecha, vaca, mucha vaca hay por ahí. Y el ayuntamiento dándole, melaganariamente, un permiso de, que de construcción de una urbanización, en el medio de fincas. Pero una pregunta, una pregunta, Francis, sí, que te interrumpa tu tema. los regidores, aquí tenemos uno de ellos normalmente no son ingenieros ni arquitectos, claro, pueden ser abogados claro. pueden ser pueden ser hasta nada Muy buena ¿verdad? pregunta. en materia de profesión ¿verdad? Sí, sí. ¿quién orienta a los regidores Muy en ese pregunta. aspecto? Ahí está el planeamiento urbano ah, que debe de presentar que esos proyectos que se le somete a través del planeamiento urbano al consejo llegue con las especificaciones no con la complacencia como siempre ah, diciéndole que eso está bien, que eso no es Señores, no se jueguen. Entonces, cuando eso sucede, los órganos, como es el Departamento de Gestión Ambiental UGAN, hey. es el primero que debe de ir a evaluar al lugar si el proyecto que se pretende desarrollar estaría afectando la flora, estaría desarrollándose allí un proyecto que va a afectar la riada, que va a afectar a la comunidad que hoy todavía están en en desarrollo, comunidades productivas de alimentos. Si no se tiene la comprensión, y como allí la diversidad de carrera es la, que, es la que prima, muy pocos son ingenieros, muy pocos son abogados, en fin, pues entonces tengan la comprensión de que antes de otorgar un permiso directo de construcción de una cosa, sepan qué suelo se está se está habilitando para construir y qué se va a construir. Si no se habilita primero la condición de uso de suelo, vamos a tener desarrollo de apartamento en un lugar donde hay industria o industria donde hay viviendas. Si no se tiene eso, que busquen, en los en, que vayan al consejo, al secretario, al secretario le pidan ¿Cómo está limitado la ciudad de San Francisco de Macorís? ¿Y hasta qué nivel está en guisa desarrollo urbanístico? ¿Y hasta qué nivel está en guisa desarrollo industrial? Es después de ahí que se le puede otorgar un permiso de construcción, pero previo, tú tienes la pregunta de Yaryán, el departamento de Ugán que debe dar el impacto ambiental, Ajá. el departamento de planeamiento urbano, quien es quien diseña, cómo se va a desarrollar la construcción. Y el propio planeamiento urbano, después que tiene el, la autorización de uso de suelo del sí. Consejo, somete los planos, tanto de, de perímetro, calle, acera, contene, poste de luz, servicios sanitarios, que es lo peor, que aquí no se está tomando en cuenta los permisos sanitarios. ¿Pero quién dirige aquí el planeamiento urbano, Francis? Daniel un joven. ¿Danel Jerez? ¿Eh? ¿El que sí. era el Falpo? Sí, Daniel Él el, el, que... está... ¿El ingeniero? Él es ingeniero, sí, un joven sí. que se ha desarrollado sí. y que esperamos que con mis consejos y el que estoy dando hoy se pongan mano a la obra. Primero, es a paralizar las obras para que la evalúen, porque eso va a crear un impacto ahí en Huiza, lo que están ¿Cómo haciendo. ¿Cómo que paralizarle? Entonces, ¿están, constru... están construyendo? Cinco... No, ya ahí se está... Ahí me, me mandaron un video que se está... Redi redirigiendo el cauce de la cañada pero ¿y el video? ¿Dónde o está? del río ¿Tú no tienes Guisa? Video. El, el río Guisa vamos Manda a ver si... Si... más el video a la tabla la pero no además parec... cómo es posible que se inicie un proyecto y que si el ayuntamiento lo no lo sepa por, sea. El, ayuntamiento, por sin que el ayuntamiento tenga conocimiento yo no quiero pensar que los regidores aprobaron eso y le vamos a preguntar eso aquí a, a Fermín ahorita eso no quisiera tan grande pensar. es el pueblo que no, que no lo van a saber ¿Eh? O sea, ellos sí. lo saben, ellos lo saben. que se comenzó a tirar material. Pregunto yo, no, o yo. O sea, estoy yo borrado, pregunto. Han Mira, desviado, vamos a aquí a un que han desviado te... el cauce del río. Ay, poca fermico, y donde estaba el cauce viejo, entonces se están ahorita. rellenando para hacer un solar único. Hay que respetar. No, no sé de qué se ríe, está riendo ahí. Hay no, que respetar. Ahorita, eh, eh, si tienen entonces, conocimiento de esa construcción, que yo no mi sé. Cuál mensaje. Es. Lo, lo raro es que los comunitarios de por ahí, nadie sabe quién es el dueño de eso ni quién está haciendo ese proyecto. Hay que ver. No lo saben, no lo conocen. Pues Solamente miren, los camiones que llegan. A Daniel que llama, a Daniel que llame. No, no. Y te voy a decir algo. Que debemos de apoyar al ayuntamiento en todas las acciones que pueda hacer en favor de corregir, primero, la burla de los permisos y de la autoridad que representan los ayuntamientos. Si no le damos el carácter correcto a esto, seguiremos construyendo una ciudad con un desarrollo salvaje, como yo he dicho porque no tendremos comprensión del respeto a la autoridad y sobre todo que los promotores deben de ser los primeros en presentar unas credenciales de respeto y sujeción a la norma. Porque de la forma en que se inicia y se hace la inversión, si es atacando el medio ambiente, si es atacando, desdiciendo la ley, creo que están empezando mal y es una inversión precaria por más dinero que se lleve. Y lo importante aquí es que debemos ayudar a que a todo aquel que tenga capacidad de inversión en la ciudad desarrolle con seguridad su inversión. El ayuntamiento está obligado, y así lo dice la norma, que dentro de sus obligaciones es la de propiciar el desarrollo integral de la inversión del comercio de los ciudadanos en el territorio que le corresponde administrar. Si no se comprende eso, no se tiene calidad para estar en ninguna posición pública. Si no se entiende cuál ha sido el devenir que hoy arroja la ley 176 176107 Y la constitución, señores, es lo único que garantiza la convivencia pacífica y bien ordenada con el medio ambiente y nuestro entorno y nuestros co -ciudadanos, con conciudadanos, eso es hablar de convivencia pacífica y sobre todo de convivencia respetuosa en el orden municipal. Si hacemos eso, ganamos, pero si seguimos por el derrotero de hacer lo que nos venga en gana, porque yo soy el que mando, y, sabes, nos perdimos como sociedad. Muchas gracias. Pusieron el video. Ah, perdón. Ah, está ahí. espera un momento. Perdón. Miren, este video nos llegó... Desconocemos quién está desarrollando esto y la intención es que haya armonía en la permisología, en el medio ambiente y sobre todo con el ayuntamiento. Entonces, con este video es que voy a, a concluir mi comentario no ha haciéndole bien. la observación al Consejo de Regidores, al alcalde Siquión NG de La Rosa, al director, hay, al director de la UGAN, que hoy día es nuestro amigo eh, el William, profesor Hernández. William Hernández oh, está William. Eh, William está viendo el programa co, co. de hecho y me mandó unas imágenes eh, la voy a mandar también a la table y me escribe, me dice William que, él que dice, el, ayer estuve por la zona hoy vamos al Ministerio de Medio Ambiente porque supuestamente facilitaron el permiso a la pues, le voy a dar no, otro bola. dato le voy a dar otro dato al Ministerio dice, de Medio Ambiente dice, William Francis, dice no sé si no sé si es el mismo caso que estás hablando. el sí, mismo, ¿sí? sí, el mismo, Es, ah, mismo, el de, el ¿Es a eso que él se refiere Entonces, a. mira una cosa. Pues hablemos del Ministerio de Medio Ambiente. Mira, mírate video, chequea este. Sí. Eh, ahí eh, se no, eso, está. está. Es, este, ese es el cauce viejo del río. Correcto. Mírenlo ahí. El cauce viejo del río, ¿verdad? Por ahí transitaba el río sin problema. Sí. Pero los brillantes dueños... Miren por dónde están abriendo el cauce. Le abrieron un el el para de, entonces, cauce para entonces... Rellenar toda esa parte Una locura. y hacer un, solar, un solo solar. Una locura. Mírenlo ahí, el causer que le Mírenlo abríe. ahí dónde están las autoridades de San Francisco de Marfil? Entonces, Pero le voy es a es lo que yo quiero que me digan? ¿Dónde las Le, le voy a decir entonces al Ministerio de Medio Ambiente: Chaca. Medio Ambiente, Alma, medio ambiente marido, como marido, ley marido, nacional, marido, tiene también dentro de marido. ella un respeto al orden municipal. Qué grave. Y es que el medio ambiente en el orden municipal tiene que valerse de un supervisor del ahogando el ayuntamiento, quien es el que tiene calidad en el municipio. Y ustedes poder hacer su levantamiento, no lo pueden hacer solo Hay un delito ecológico, si sí, es el mismo sitio. Entonces, sí, es el mismo sitio. Miren, miren el río por donde lo quieren llevar. Eso sería un dios de la construcción. Un dios de la construcción. Solamente se atreve a hacer eso. Y miren el muro de Gavión, el muro, el muro, que están que, poniendo. A, que a Netalí le costó 3 millones de pesos cuando... cuando Jaime David se tiró ahí en un helicóptero y preso dos días, ¿lo recuerdan? Y finalmente el muro de gavión que se hizo en la Netalí para mí no sirvió de nada porque finalmente se inundó. Es que el río no se le puede decir por dónde es. Eso es, es de más de mil muro. años que eso cruza por ahí. Más de mil años. Muy fuerte. Más bueno. de mil años. Entonces, bueno, señores. concluyo, señores. Bien. Medio Ambiente, si siguen haciendo dando permiso de no objeción y de no impacto ambiental sin tomar en cuenta que el ayuntamiento es el regulador y el rector se están equivocando busquen el artículo de la ley 6400 Bien. si no se actúan los dos órganos Medio Ambiente Nacional no tiene jurisdicción aquí bueno. tiene que ser a través del Señora ayuntamiento conjuntamente sí. los dos loco, departamentos estoy Gracias, seis, se vamos a una llamada telefónica Buenos por favor días. adelante ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? sí dígame eh, tírele, yo digo una cosa: que suéltalo, que eso está, está, está muy mal hecho. Está muy mal hecho eso que están haciendo esa gente ahí, el, el ayuntamiento no le pone asunto a nada, tengamos un cínico que no da para nada, que es loco, una... ah, esa... que es un, ¿Sí? viejo, un viejo y un viejo diablo, no, no, ¡Hey, no, no sácalo no, el... no, no del no, aire, sácalo del sácalo del aire. No, no, no le reciban más llamadas, no, no, no, Pero él es una persona si mayor, él se escucha como no, una persona mayor también, por eso, por lo no, tanto, como se respetuoso, y debemos respetar y es la autoridad, lo vamos a no, así al, amigo, no, no. al amigo televidente que llamó, no vuelva a llamar. No, no, no aquí no llame así. Porque hay, hay no, que, que sancionar llame, a la gente cuando utiliza ese lenguaje en contra de un eh, funcionario. Llame, pero con O de el cualquier el respeto. otra persona. Vuelvo y no es necesario llamar. No, que no llame nada. No, no, na, no debiera de, de utilizar palabras palabra llamar, el, el alcalde del municipio de, se viene, merece respeto claro, y nosotros respetamos. En este claro, programa claro, no vamos di, a permitir eso. Que no llame más. Mire, por favor. Diga que es un funcionario inoperante, que no sabe hacer las cosas, pero no. Entonces... De los millones de Mi consejo gente al ayuntamiento que tome el control pasar. de la ciudad Bien, y de vamos la a los whatsapp.